Hola de nuevo y bienvenidos a este tercer vídeo en el que vamos a ver cómo llevar a cabo nuestras sentencias SQL sobre nuestras bases de datos. Pues bien, para ello lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestra base de datos, es decir, la base de datos sobre la que deseamos llevar a cabo operaciones con el lenguaje SQL y una vez seleccionada vamos al menú de herramientas y seleccionamos la primera opción. Esto nos mostrará una pantalla dividida en dos partes, en la parte superior es donde debemos introducir nuestras sentencias SQL y al ejecutarlas se mostrará el resultado o un mensaje, en cada caso según la sentencia que hayamos utilizado. Esos mensajes o esos resultados de nuestras consultas nos aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Muy bien, um, para agilizar un poco este vídeo, yo lo que he hecho ha sido preparar las sentencias que voy a llevar a cabo y las he puesto todas en un fichero. Por lo tanto, lo que voy a hacer es abrir ese fichero, aquí está, y como podéis ver, este fichero contiene varias sentencias que vamos a ir ejecutando de forma progresiva. La primera sentencia, en primer lugar, vamos a crear una, una tabla de, donde vamos a almacenar unos puntos de interés, ¿de acuerdo? Una, tabla, una tabla de pois Esta tabla pues, uh, se va a llamar pois como acabo de decir, y va a tener dos uh, columnas inicialmente. Esas columnas van a ser la columna id, de tipo numérico, y que va a ser la clave primaria de la tabla, y otra columna nombre de tipo texto, más concretamente de tipo barchar, con una longitud máxima de 255 caracteres. Muy bien, pues selecciono esta parte, esta consulta y la ejecuto. En este caso, en mi caso, es necesario que seleccione la sentencia que deseo ejecutar, porque si no hay nada seleccionado y le doy al botón de ejecutar, se va a intentar ejecutar todas las sentencias que tengo cargadas en este momento. ¿De acuerdo? Si vosotros solo tenéis una sentencia, pues no va a ser necesario que seleccionéis ningún texto. ¿De acuerdo? Pero en mi caso, insisto, como tengo varias sentencias cargadas, pues necesito seleccionar aquella que quiero ejecutar. En caso contrario, se ejecutarán todas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a despegar ahora la tabla, perdón, la base de datos. Vamos a ver el esquema public y dentro del esquema public vamos a las tablas, le damos a refrescar. Y vemos cómo se ha creado una tabla Poise con dos columnas y con una restricción que afecta a la clave primaria. Si hubiera índices, pues también los podríamos ver. O si hubiera rules o reglas o triggers o autodisparadores, pues también los podríamos ver desde aquí. Muy bien, seguimos. Una vez creada la tabla, lo que vamos a hacer ahora es insertar cuatro valores, es decir, cuatro puntos de interés. Para ello vamos a utilizar la sentencia INSERT INTO, donde debemos especificar el nombre de la tabla, POIS, y uh, los nombres de las columnas, cuyos valores se indican también en la sentencia INSERT INTO. Muy bien. Seleccionamos la primera de estas sentencias y le damos a ejecutar. Vemos que se ha ejecutado correctamente, por lo tanto, vamos ahora a ejecutar en bloque las tres siguientes sentencias. Ahí están. Muy bien. Vamos a comprobar que realmente esas uh, filas han sido insertadas. Para ello definimos una sentencia muy simple, SELECT asterisco, es decir, todas las columnas de la tabla POIS. Le damos a ejecutar y ahí aparecen esos cuatro puntos de interés dentro de la tabla POIS. Vamos ahora a añadir una nueva columna donde vamos a almacenar la geometría, es decir, la ubicación de esos puntos de interés. Para ello vamos a utilizar la sentencia ALTER TABLE que va a modificar la tabla pois añadiendo la, una columna a la, a la que vamos a llamar Geom y esta columna va a almacenar un tipo de datos espacial, concretamente un tipo de datos Geometry, para almacenar geometrías de tipo punto expresadas en un sistema de referencia um, que se identifica con el valor srid igual a al 43.26, esto no es más que el sistema de coordenadas uh, geográficas, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a modificar la tabla, la tabla pois, para añadir una columna de tipo Geometry que almacenará una geometría de tipo punto expresado en, en coordenadas geográficas y a esta nueva columna la vamos a llamar Geom, ¿de acuerdo? Pues seleccionamos esta sentencia y miramos qué sucede. En este caso vemos que se ha producido un error, un error que nos indica que el tipo Geometry no existe. ¿Y por qué no existe? Pues porque en nuestra base de datos Demo todavía no hemos añadido las funciones espaciales de Pogis. Por lo tanto, no podemos utilizar ni los tipos um, espaciales como Geometry ni ninguna de las funciones de Pogis, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos corregir esto? Pues añadiendo a nuestra base de datos la extensión de Pogis y eso se hace pues con esta sentencia tan simple create extension Pogis, la seleccionamos, la ejecutamos y miramos qué sucede. Bueno, vemos que ha tardado pues casi un segundo y si ahora vamos a tablas y refrescamos, vemos que además de la tabla POIS existe otra tabla denominada SpatialRefSys. Esta tabla contiene todos los sistemas de referencia soportados por Pogis. ¿De acuerdo Y es una tabla pues, que se ha creado de forma automática al añadir la extensión Pogis a nuestra base de datos. Y si vamos a funciones y refrescamos, vemos como aquí también se han añadido pues, concretamente 1174 funciones espaciales a nuestra base de datos. Y aquí podemos ver cuáles son esas más de mil funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues todo esto con una sentencia tan simple como es create extension PostGIS. y ahora podemos repetir la operación que hemos ejecutado antes sin éxito para ver ahora qué sucede al añadir esa columna denominada geom para almacenar puntos expresados en coordenadas geográficas y vemos como ahora sí la consulta se ha ejecutado con éxito y podemos comprobar que efectivamente esa columna existe aquí, ¿de acuerdo? aquí la vemos, muy bien bueno, pues una vez añadida esta columna, vamos ahora a introducir valores en esa columna Geo. Es decir, vamos a introducir la localización espacial dentro de la ciudad de Girona para esos puntos de interés. ¿De acuerdo? Para ello necesitamos generar esos puntos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, antes de introducir esas ubicaciones en nuestra tabla, vamos a ver un par de funciones de las que hemos añadido a nuestra base de datos al añadirle la extensión espacial. Estas funciones son stmakepoint y stsetSrid. La primera, como su nombre indica, es fácil imaginar qué es lo que hace y no es otra cosa que generar un punto. Para generar un punto que necesitamos? Pues necesitamos dos parámetros. Necesitamos la x y la y. O utilizando las coordenadas geográficas necesitamos una longitud que sería la x y una latitud, que sería la y. Por lo tanto, podemos utilizar la función STMakePoint indicando la latitud o la longitud perdón, y la latitud, ¿de acuerdo? Si podemos comprobar lo que hace esta función utilizando pues la, la sentencia select y seleccionando este punto que lo que va a hacer es generar una geometría de tipo punto al vuelo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir al vuelo? Pues Quiero decir que esta geometría la ha generado, pero no se ha almacenado en ningún lugar. Sencillamente hemos utilizado la sentencia SELECT para crear un punto, pero ese punto, de momento, no hemos hecho nada con él. Lo hemos generado y después de generarlo pues ha desaparecido. No se ha almacenado en ningún lugar. Pero no es suficiente para, para definir las ubicaciones de nuestros puntos de interés, no es suficiente solo la función MAKEPOINT. ¿Por qué no es suficiente? Pues porque a esa geometría de tipo punto que crea la función makePoint debemos todavía añadirle un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Um, al crear el punto el sistema de referencia no se añade de forma automática. Eso debemos hacerlo nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando otra función. En este caso es la función srid. Esta función setSrID Requiere también dos uh, parámetros. El primer parámetro es una geometría, ¿de acuerdo? Y el segundo parámetro es el sistema de referencia. En este caso, vamos a indicar el sistema de referencia de las coordenadas geográficas, que como ya conocemos, es el que utiliza el SRID 4326, ¿de acuerdo? Muy bien, pues podemos seleccionar esta sentencia y ejecutarla. Y bueno. Um, esto nos retorna un objeto que no es legible para los humanos, pero bueno, lo que estamos haciendo es definir un punto y a ese punto le estamos asignando una, uh, un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora que sabemos cómo crear un punto, cómo asignar un sistema de referencia a ese punto, lo que podemos hacer es generar esos puntos y al mismo tiempo o en una misma sentencia incluir esos puntos en nuestra columna GeoM de nuestra tabla pois, ¿de acuerdo? Muy bien, pues para ello vamos a utilizar estas cuatro sentencias que son de tipo Update para modificar la tabla pois y más concretamente la columna GeoM donde introduciremos cada uno de esos cuatro puntos, ¿de acuerdo? Eh, hemos definido una sentencia para cada una de las cuatro filas, ¿de acuerdo? Pues bien. Vamos a seleccionar la primera, la ejecutamos, vemos que el resultado es correcto y las siguientes tres sentencias las ejecutamos en bloque. Muy bien. Pues ahora que hemos insertado esos puntos, vamos a ver el contenido de la tabla pois. Seleccionamos esta sentencia de tipo Select, la ejecutamos y vemos como ya la, la columna Geom tiene un valor. Aquí vemos un icono que es un ojo, pulsamos sobre el ojo para ver cuáles son esas geometrías y efectivamente vemos aquí como en la parte baja aparece el aeropuerto de Girona y luego en la parte más superior o media de la pantalla pues está la estación de trenes, el ayuntamiento y la catedral. Muy bien, pues ahora que ya tenemos esta tabla POIS con la ubicación de esos cuatro puntos de interés, vamos a crear una nueva tabla. En este caso vamos a crear una tabla llamada Girona, donde vamos a mmm, introducir el perímetro municipal de la ciudad de Girona, ¿de acuerdo? Muy bien, pues de nuevo utilizamos una sentencia de tipo create table, indicando el nombre de la tabla y las uh, dos columnas. En este caso vamos a definir una columna de tipo serial, um, que ahora os explico lo que es, y la, esta columna id será la clave primaria de la tabla. Y también vamos a utilizar, uh, vamos a definir una columna denominada geom, para almacenar la geometría. En este caso es una geometría de tipo multipolígono, pero que de nuevo utiliza el sistema de referencia de las coordenadas geográficas. ¿De acuerdo? Pues seleccionamos esta sentencia y la ejecutamos. Vamos a refrescar nuestras tablas. Y ahora ahí está la tabla Girona, ¿de acuerdo? Um, un comentario sobre el tipo de datos serial. Este tipo de datos es muy cómodo para crear um, secuencias autonuméricas, ¿de acuerdo? Las sentencias autonuméricas pues, se utilizan sobre todo para las claves primarias. Esto lo que permite es que vayamos, al definir un tipo de datos seria, nos podemos olvidar, cada vez que insertamos datos en nuestra tabla, nos podemos olvidar de especificar el valor de la columna ID, en este caso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver, aquí voy a cambiar esto, ahora sí. Ahora que tenemos la tabla de datos Girona, pues vamos a introducir un valor en esta tabla. Vamos a introducir el municipio de Girona. Para ello utilizamos de nuevo una, una sentencia INSERT into, pero en esta ocasión solo, solo especificamos la columna GEO. ¿De acuerdo? Nos olvidamos de la columna ID, Incluso cuando la columna ID es la clave primaria, sabemos que las claves primarias no pueden contener valores nulos, ¿de acuerdo? Pues incluso siendo la clave primaria podemos olvidarnos de especificar el valor de la columna ID precisamente porque esa columna ID es de tipo serial, es decir, el sistema se encarga de gestionar esas columnas, no debemos especificarlas nosotros, ¿de acuerdo? Si ahora seleccionamos esta sentencia, la ejecutamos y vemos como no se produce ningún error, ¿de acuerdo? El sistema asigna automáticamente el valor a esa columna. Muy bien. En este caso, bueno, veis aquí indicada la geometría de Girona. Bueno, eh, en, este, en, el, en este formato estamos indicando el primero el sistema de referencia y después el tipo de geometría con todas sus coordenadas. Este, en este caso, pues, eh, es una geometría de tipo multipolígono. Y ahora podemos ver el contenido de la tabla Girona. Con esta sentencia de tipo select ejecutamos, le damos al ojo para ver la geometría y aquí nos aparece, ¿de acuerdo? Aquí vemos la geometría de la geometría de tipo multipolígono del límite municipal de Girona. Muy bien. Pues ahora que tenemos dos tablas con dos geometrías distintas, una tabla de tipo con geometrías de tipo punto, y otra tabla con una geometría de tipo multipolígono, pues podemos uh, llevar a cabo consultas de tipo espacial. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a seleccionar aquellos puntos de la tabla de puntos de interés que interseccionan con el límite de Girona. Para ello, pues definimos una, una sentencia SELECT que nos retornará todas las columnas de la tabla pois from en esta ocasión, como queremos interseccionar dos geometrías que se encuentran en dos tablas distintas, pues debemos indicar las dos tablas dentro de la cláusula FROM y en la cláusula WHERE vamos a añadir la condición, concretamente que nos retorne las geometrías que interseccionan. Para ello vamos a utilizar la función st_intersects que es una función que requiere dos geometrías, lógicamente, para comprobar si existe una intersección entre esas geometrías. Esta función este intersex, es de tipo booleano, con lo cual nos retornará cierto o falso en función de si existe una, si hay intersección entre esas dos geometrías o no, de acuerdo. Por lo tanto, vamos a seleccionar esta sentencia, la ejecutamos y vemos como de los cuatro puntos de interés solo tres interseccionan con Girona, que son la estación de tren, el ayuntamiento y la catedral quedando fuera de la ciudad el aeropuerto, ¿de acuerdo? Podemos modificar ligeramente la consulta anterior para que nos retorne las geometrías que no interseccionan entre esas dos tablas, ¿de acuerdo? Para ello solo es necesario añadir el operador lógico NOT por delante de la función ST_Intersect. Si ahora ejecutamos esta consulta vemos cómo nos, retor nos retorna un solo punto, que es el aeropuerto de Girona, y Aquí lo podemos ver en el mapa. Aquí está el aeropuerto de Girona. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Pues espero que estos vídeos os hayan resultado útiles y esclarecedores y que bueno, que hayáis perdido el miedo a, a intentar ejecutar pues, vuestras consultas.